Pues esto que es una cosa que produce mucho daño a, al medio ambiente, a la fauna, a la flora, que produce daño a las comunidades, es para ellos una apuesta dura contra la economía del país. Es un sabotaje económico que siempre ha sido en las guerras uno de los temas fundamentales y en este caso sabe que le están pegando a, a las exportaciones eh, más importantes de Colombia que son las de, de, del petróleo y del oro y del carbón. Eh, son las industrias extractivas, el principal renglón económico del país, entonces, claro, allí dicen, aquí, con, con esto jodemos el presupuesto del país, porque de ahí sale buena parte del presupuesto del país, con esto golpeamos a empresas eh, internacionales, con esto le causamos mucho daño al Estado, pero le causan también mucho daño a la sociedad colombiana.